Yo soy Isidro Jiménez, eh, eh, del proyecto Consume hasta morir, que es un proyecto que nace en 2002 de, de, dentro de Ecologistas en Acción, en Madrid. Y mi digamos, vínculo con el proyecto, fui uno de los fundadores del proyecto. Eh, el proyecto surge en concreto de un grupo, eh, vamos a decir, de personas que se querían formar dentro de Ecologistas en Acción, y ese, ese grupo de personas eh, quería trabajar temas de consumo. Y yo conocí que, estaban, conocí que estaban trabajando y me enteré de que estaban trabajando temas de consumo, me interesó mucho, me acerqué a ese grupo, aunque yo ya venía trabajando en, en Ecologistas en Acción, antes en otra eh, organización que se llamaba Edenat, que fue un poco el germen de Ecologistas en Acción. Y como estaban trabajando temas de consumo y a mí me apetecía mucho trabajar temas así, pues yo propuse que hiciéramos una, un proyecto mmm, eh, mirando justo hacia afuera qué cosas se hacían en, en otras en, digamos, organizaciones que trabajaban en temas de consumo. Y entonces nos gustó mucho el tema de la contrapublicidad, sobre todo Adbusters, y empezamos a hacer un proyecto de contrapublicidad mmm, que en realidad era un proyecto de consumo responsable, pero disfrazado con toda esta historia de la contrapublicidad. Yo ahora, porque realmente no lo he sido antes, siempre he sido, eh, siempre he sido diseñador gráfico y he trabajado en, en comunicación, eh, sobre todo comunicación social. Prácticamente en los últimos 15 años he trabajado en solo, casi exclusivamente para la comunicación social, ¿no? en, en entidades, agencias, lo que sea, pero orientadas a eso. Pero en los últimos años estoy, soy profesor asociado de la, de, en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, la, en realidad, por un tema casi anecdótico, que luego nos vino muy bien, pero bueno, en su momento fue un ca casi anecdótico, existía una comisión de consumo cuando nosotros creamos esta historia. Pero era una comisión muy pequeñita. Vamos, era casi, no voy a decir ridícula, pero eran tres personas que se reunían cada mucho tiempo, etc. ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que nosotros, eh, por no tener problemas con estas personas que hacían su trabajo, al fin y al cabo, y se reunían y hacían sus cosas... Eh, pues decidimos no hacer una comisión, que es el, digamos, es el organigrama típico dentro de Ecologistas en Acción, local de, de Madrid, porque realmente Ecologistas en Acción es una, vamos a decir, es una coordinadora de grupos a nivel estatal, con casi 300 grupos en todo el Estado español, y eh, cada una se organiza, cada grupo se organiza como, como puede y quiere. ¿no? Entonces en Madrid, como es grande, pues tiene bastantes comisiones, y cada comisión trabaja temáticas, de hecho no existe una comisión de consumo en ningún otro sitio. Es el único sitio, ciudad, donde hay una comisión específica de consumo. Bien, entonces nosotros, viendo que había una comisión de consumo, decidimos no hacer una comisión, sino hacer otra cosa. ¿no? Entonces propusimos este vamos a decir esta alternativa organizativa, que luego se ha hablado bastante de ella, porque, porque realmente era, era algo anecdótico y diferente, pero también permitía pensar en otras formas de organización dentro de ecologistas y de otros grupos. ¿no? Bueno, pues al final era como una especie de proyecto que duraría lo que durara, porque esa es la idea, y que, y que no tenía una estructura fija y que además las, se salía un poco de, del, del tipo establecido, porque las comisiones son un espacio abierto donde la gente puede entrar y tal. No es que Consume hasta morir no lo fuera, pero nació con una especie de, de vamos a decir de, de marca, de, de, de objetivo, de proyecto eventual, ¿no? vamos a decirlo así. Y entonces eh, el grupo que vino de este, de este, porque fue un curso realmente, fue un curso de formación a gente que quería aprender pues, eh, temáticas de, de, vamos a decir, ecosocial. ¿no? Entonces, eh, porque claro, Ecologistas en Nación lo bueno que tiene es que tiene una raíz muy potente, no solo de ecologismo, sino también ecologismo social. Eh, Diríamos que es de los pocos representantes del ecologismo social en el Estado español. Total, que la gente quería un poco y se hizo una introducción a todas esas temáticas y ese grupo es el que formó por primera vez Consume hasta morir. Entonces era un grupo bastante grande, pues a lo mejor treinta y pico personas o algo así, el primer grupo. Y nos quedamos con ese nombre, iniciamos el proyecto, no éramos una comisión, no teníamos, eh, vamos a decir así, um, los mismos requisitos que otros grupos de Ecologistas de Nación y, y nosotros nos sentíamos y nos hemos sentido siempre parte de Ecologistas de Nación. Otra cosa distinta es que muchas veces hemos pensado que nos interesaba incluso no parecer demasiado ecologistas en acción, eh, y eso ha sido casi estratégico, ¿no? pues una cosa pensada y reflexionada, bueno, pues no siempre nos interesa parecer ecologistas en acción, ¿no? pero siempre hemos sido parte de ecologistas en acción, y de hecho Consume hasta morir fue el germen de una comisión, porque luego la Comisión Estatal de Consumo que te decía pequeña se disolvió y nosotros fuimos el origen de una comisión de consumo que hasta hoy sigue existiendo y con la que tenemos muchos vínculos. ¿no? Gente de consumo hasta morir hemos estado siempre dentro de la Comisión de Consumo, hemos iniciado, apoyado, etcétera, incluso a veces hasta económicamente, cosas de la Comisión de Consumo y también del Área de Consumo, que es más importante porque el Área de Consumo es a nivel estatal, digamos, algo transversal que hay en ecologistas y que permite Digamos, eh, conectar todas las cosas de consumo que se hacen en todos los grupos del Estado. Y también en eso fuimos un poco los que abanderamos esa historia. Ahora mismo somos, eh, digamos, un grupo autónomo dentro de Ecologistas en Acción. Seguimos siendo algo extraño pero eh, ligados totalmente a la Comisión de Consumo y al Área de Consumo de Ecologistas en Acción. Yo creo que nosotros nunca hemos nacido con una idea de, de grupo artístico, por ejemplo, o de, o de colectivo eh, as, absolutamente independiente, porque siempre hemos sentido que éramos parte de otra cosa y que nuestra función era hacer otras cosas, y de hecho nosotros hemos perdido muchísima fuerza como grupo por apoyar la creación del área de consumo en Ecologistas en Acción y otras cosas. Es decir, que, que eso siempre lo hemos tenido en nuestro ADN desde el principio. Y por lo tanto, ir cambiando y aprovechando, que también ha sido una ganancia mutua, porque para nosotros, yo creo que muy pocos grupos lo que pueden decir es hemos pasado de ser los provocadores de anticonsumistas a proponer otra economía. ¿no? Entonces, para hacer eso, obviamente no puedes estar tú solo, quiero decir, necesitas apoyos de otra gente. ¿no? No mucho, la verdad. Quiero decir, eh, siempre se ha pensado que consume hasta morir es un espacio, pues un poco, eh, también para experimentar cosas que a lo mejor una comisión, pues no, por ejemplo, en una comisión es muy típico, porque esto es hay que explicarlo un poco para entender, ¿no? Una comisión de ecologistas tiene también una función muy de sensibilización interna, ¿no? Incluso viene gente joven que, que quiera aprender de esos temas, de consumo responsable, etcétera, Pero claro, eh, en ese espacio no, no hay mucho tiempo para experimentar cosas raras o para intentar hacer algo que, que es diferente o, para, o incluso para tener más compromiso, porque hemos tenido épocas donde el compromiso era muy fuerte, porque a lo mejor te tocaba, yo qué sé, una vez hicimos, por poner un ejemplo, ¿no? un proyecto de formativo en leganés, eh, en el ayuntamiento de leganés, pero es que fuimos a 14 institutos a hacer talleres. Eh, eso es un esfuerzo logístico y de trabajo y de tal, que no lo puedes hacer con una comisión, porque una comisión tiene pues, digamos, un formato de voluntariado ocasional, etc. ¿no? Entonces, bueno pues eh, lo bueno de Consume Hasta Morir es que tiene esa libertad pues, para ir gestionando los proyectos según nos apetece, es el momento adecuado. Bueno, ahora, ahora mismo, por ejemplo, somos cuatro personas. Eh, dos de ellas estamos en la comisión de consumo. Hay una persona que trabaja audiovisuales, eh, hay otra persona que es psicólogo y trabaja, eh, bueno, pues, incluso un poco académico también, hasta cierto punto. Eh, digamos que siempre, pero esto ha ocurrido siempre, no ahora, porque también es verdad que yo creo que es, que es algo positivo, son casi 20 años de existencia, eh, lo bueno del grupo ha sido ir un poco modificándose y, y adaptándose a las circunstancias, ¿no? entonces dependiendo de los proyectos que hemos hecho, hemos sido más personas o menos, etc. ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es que ahora funcionamos mucho por proyectos y esos proyectos son como, como te diría? Son los que hacen realmente que tenga sentido ser un, más personas de un tipo, con un perfil o de otro perfil. Cuando hemos hecho muchos proyectos educativos, hemos tenido más personas ligadas a la educación, secundaria, etcétera. Cuando, por ejemplo, ahora nos planteamos hacer otra vez, que hicimos hace, en el año 2005, hicimos nuestro primer documental, que, que se llama Gran superficie y que, y que bueno pues que fue en su momento para nosotros fue un reto importante ahora nos planteamos volver a hacer un documental la segunda parte diríamos con otro nombre y otra historia y entonces claro ahí sí que te planteas que necesitamos gente de ese perfil entonces es cuando digamos el grupo crece de, no dependiendo de esos proyectos Yo creo que para nosotros, más que aportar, al... a ver, aportamos al 15M de forma personal, ¿no? Quiero decir, eh, somos personas que al fin y al cabo eh, somos activistas y eh, casi todos los que hemos participado en Consume hasta Morir, pues, eh, pues de alguna manera u otra, pues hemos eh, intentado involucrarnos en el 15M como hemos podido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotros, dos de nosotros lo hicimos a través de los grupos oficiales del 15M de, de periodismo. Por poner un ejemplo, ¿no? pues porque estamos más ligados al mundo de la comunicación, etc. Pero cada cual lo hizo como quiso y, y tal. ¿no? Pero, pero incluso en Ecologistas fue así. No hubo una decisión de todos en grupo tal, porque el 15M pedía eh, todo lo contrario, una participación personal, pero no de grupos. No, no que se viera el grupo allí, y de pronto aparece un grupo y dice, yo soy tal grupo. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, cada cual eh, aportó como quiso. ¿no? Pero sí que es verdad que para nosotros fue un momento muy importante por lo siguiente. Eh, digamos que nosotros durante muchos años teníamos el San Benito de, de ser un grupo pues, provocador ¿no? digamos y de hecho nuestro, nuestra, asumíamos esa historia, ese rol hasta el punto de ir muchas veces a facultades de publicidad eh, con ese rol provocador, aliarla, porque no se puede llamar de otra manera. Vamos, vas ahí a estudiantes de publicidad que están eh, aprendiendo sus, eh, digamos, sus, eh, no sé, los temas clásicos de la publicidad y de pronto aparece un grupo de gente que pone en cuestión todo eso. Pues había momentos bastante curiosos de, de, de este tipo. ¿no? Pero eh, también es verdad, que pensábamos, es como que hemos ido aceptando que en todos estos años ese papel provocador no era tan necesario. Porque, por suerte, el consumo responsable está en otra fase, ¿no? Digamos, ya, eh, por ejemplo, una cosa que a nosotros nos hacía mucha ilusión. Nosotros hemos visto como de no tratarse nunca la contrapublicidad en las aulas, sobre todo en secundaria, eh, de pronto eh, mucha gente empezaba a hacer contrapublicidad en el aula ¿no? y empezaba a trabajar contra publicidad con secundaria, con chavales, y ch chicos y chicas de, jóvenes de, de institutos. Entonces, claro, eso suponía que estábamos en otro estadio. Estábamos empezando a entrar, obviamente no por nosotros, nosotros pusimos nuestro granito de arena, pero está, entrábamos en otro estadio en el que cual, la, se reflexionaba más sobre el consumo responsable, etc. Y el 15M nos sirvía a nosotros para una cosa muy sencilla, darnos cuenta que teníamos que cambiar. Es decir, ya no valía seguir tratando el asunto de la provocación del consumo responsable, la, la provocación contra las multinacionales, contra tal, contra no sé qué. Teníamos que cambiar el discurso. Y entonces fue un proceso de aceptar que teníamos que proponer cosas, alternativas. ¿no? Entonces, ahí hay dos pasos fundamentales. Uno de ellos es que empezamos a ligarnos... Claro, no como consume hasta morir, porque tampoco tenía sentido, Ahí has, eso ha sido también un proceso muy interesante. Como consume hasta morir, no podíamos integrarnos, por ejemplo, en lo que aquí se llama el Mercado Social de Madrid, ¿no? que, es una, que en realidad es una red que forma parte estatal de, lo, de la red de mercados sociales, de, de la economía social y solidaria. Y queríamos participar en ese tipo de historias. Y es cambiar nuevamente tu, tu ideología. Ya no, ya no estás en contra del consumo, ahora buscas otro tipo de consumo y, pro, y promueves otro tipo de consumo. Pero, ¿cómo ecolo, eh, consume hasta morir? Iba a hacerlo. Entonces, lo que hemos intentado es que Ecologistas en Acción esté dentro de los mercados sociales, apoyar un poco esa transición y. Hacerlo también de forma casi personal cada uno de nosotros y nosotras. Es decir, intentar que nuestras entidades, empresas, etcétera, donde nosotros trabajamos, esté dentro de la economía social, apoyar la economía social, etcétera. Entonces, eso ha sido un, un paso esencial que hemos ido tomando eh, desde entonces. ¿no? Y el otro era intentar liderar algún tipo de iniciativa de la economía social que cuyo objetivo principal fuera difundir la economía social y entonces eh, coincidimos con otras personas de una organización que es Economistas Sin Fronteras, una ONG que trabaja mucho economía y tal, y que, con la que tenemos mucha afinidad, y eh, con esa gente hicimos un proyecto que se llama el Salmón Contracorriente, y el Salmón Contracorriente es un proyecto realmente pensado en Consume Hasta Morir, ¿no? como un proyecto de, ahora hay que comunicar las alternativas e intentar fomentar las alternativas, entonces, las alternativas de la economía social y solidaria nos parecían que tenían los elementos esenciales, de, tanto ambientales, sociales, éticos, etcétera, como para, como para ser, justamente, promovidas, etcétera. Y eso ha sido una cosa que hemos dedicado bastante tiempo. Se ha cerrado ese, esa fase eh, con la integración del salmón contracorriente dentro de un medio de comunicación que es el salto. Esa ha sido el, la última fase de todo esto. Nunca hemos tenido excesivos problemas económicos, te digo, He, hemos sido siempre muy austeros, también es verdad. Eh, por suerte yo creo que la contrapublicidad no requiere tampoco, requiere mucha imaginación, pero obviamente no es de las cosas que requieren muchísima tecnología ni nada de eso. Eh, de hecho siempre hemos planteado las cosas como retos, ¿no? por ejemplo, cuando grabamos el documental en el año 2005 usamos una cámara mini DV, super cutre, turista total, un micrófono de corbata y fuera. Y... Eh, nos planteamos siempre los retos así. podíamos hacerlo con cámaras estupendas y tal, pero la idea no es esa. ¿no? Entonces, eso, filo, esa filosofía la hemos seguido siempre, en casi todos los proyectos, ¿no? y yo creo que eso siempre nos ha permitido no necesitar mucho dinero. Pero también es verdad que como somos un grupo autónomo, frente a, frente a otras comisiones de ecologistas en acción, hemos planteado siempre una economía autónoma. En ese sentido, eh, pues por ejemplo, yo que sé, cuando nosotros no cobramos por, por hacer, nunca hemos cobrado por hacer proyectos eh, de forma que nosotros, mira, aquí tienes lo que nos pagáis, eh, pero es verdad que hay gente que nos ha pagado, nos ha dicho, oye, pues mira, por haber venido a dar una charla o no sé qué, os queremos dar eh, 100 euros o queremos tal. Eso, con eso hemos hecho un bote y ese bote de dinero es el que nos ha servido para ir haciendo cosas y para ir resolviendo problemas económicos internos tal. Obviamente el resto, que quiere decir trabajo, es voluntario. Es decir, nunca hemos cobrado nosotros por hacer trabajo de consumo hasta morir. Porque tenemos claramente una visión eh, activista de, de esta historia. ¿no? Cuando hemos necesitado contratar algo que ha sido muy puntualmente para alguna cosa, obviamente si tienes que imprimir unos carteles, pues tienes que pagarlo. Pero todo lo que hemos hecho que, que, haya, que ha habido que contratar a alguien en concreto para hacer tal, se le ha pagado como un profesional. Pero el, el grupo todo lo ha hecho de forma activista y todas las personas siempre ha sido activismo total. ¿Cuánto tiempo cada uno? Pues el que ha podido, esa es la verdad. Es decir, yo creo que lo bueno del proyecto es que somos gente que venimos de los movimientos sociales desde hace muchos años. Yo, por ejemplo, empecé en, en AEDENAD en el año 93 Entonces, y, y otras personas que estaban en el, proye en el proyecto pues, pues llevan muchísimos años. Eh, eh, digamos, trabajando con ecologistas en nación con EDENAD y con otras organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no nos parece algo, o sea, nos parece lo normal, ¿no? Dentro del mundo activista, pues que tú dedicas tu tiempo a este tipo de cosas y ya está, ¿no? Pero bueno, sí, el, el, eso también ha supuesto en estos 20 años, pues que algunas personas, obviamente, dijeran, oye, mira, yo esto, es, esto requiere mucho esfuerzo, eh, no me compensa. No directamente, eh, es verdad que a través de, de ecologistas en acción alguna vez, pues, eh, pero yo prácticamente te diría que no, incluso te comento una anécdota para que veas, una vez recibimos un premio como Consume hasta morir eh, del Ayuntamiento de Córdoba, eh, como un, un premio pues, eh, a la labor medioambiental, etc. Y, y no me acuerdo cuánto dinero era, pero ponte que no era muy, muy alto, ¿no? a lo mejor serían 2.000, 3.000 euros, no lo sé. Eh, nosotros ese dinero lo cedimos directamente a Ecologistas en Acción. Quiero decir que realmente no, el proyecto no, está, no ha estado nunca para, para apoyarse en las instituciones y no porque no lo creamos, sino porque nunca tuvimos... O sea, esa decisión se tomó hace muchos años en el sentido de intentar ser autónomos. Ya tenemos la suerte de que a veces viene gente y te dice oye, me gusta el proyecto, os apoyo con tanto dinero, tal y cual... Y es dinero privado de gente que, que quiere que le des una charla o una sesión, o un taller o una cosa así. Y con eso hemos podido sobrevivir para las necesidades que tenemos. Entonces ya una cosa cuando alguien te da dinero o una subvención, es, eso crece mucho. Hemos visto que otros proyectos mmm, no han llevado bien esa relación. ¿vale? Es decir, recibes mucho dinero y ahora tienes que cambiar la forma de pensar, tienes que contratar a una persona, tienes que tal. Nunca hemos querido llegar a ese paso por decirlo de alguna manera otra cosa distinta es la economía social y solidaria ¿Eh? es decir sí que hemos visto que ciertas entidades de la economía social y solidaria pues, eh, pues podrían necesitar un, una entrada de dinero un poco mayor y que las eh, subvenciones etcétera podría ser interesante pero por ejemplo de, eh, el salmón contracorriente nunca ha tenido una subvención tampoco eh, porque el salmón contracorriente nació con una estructura económica, intentando ser también superautónomos, eh, ofreciendo cursos que se cobran, eh, haciendo libros que se venden, eh, mmm, camisetas, eh, otro tipo de cosas, y siempre intentando ajustar toda la, toda la economía a eso. Entonces, y, y teniendo liberados, ¿eh? es decir, que, que siempre, nos, siempre dijimos que el hasta morir no tendría personas liberadas, que cobraran un sueldo por hacer ese trabajo, pero sin embargo, cuando pensamos en alternativas, sí que dijimos, claro, las alternativas a veces requieren eh, trabajo eh, pagado, entonces hay que cambiar el chip y eso hicimos con el Salmón Contracorriente y ha funcionado bien, porque realmente llegamos a tener una persona contratada para el proyecto Yo antes de trabajar en, en entidades de, de lo que ahora se llamaría economía social y solidaria, que en aquella época pues todavía no, no se hablaba mucho de eso, o, se hablaba, o yo no lo conocía quizás, ¿no? a lo mejor sí que existía y tal, pero eh, yo creo que eh, yo he tenido la suerte de casi siempre trabajar eh, para entidades ya sociales, digo profesionalmente me refiero. ¿no? Entonces para mí eh, no era como una separación entre dos mundos, Estoy por la mañana trabajando en el banco y por la tarde me dedico a otro trabajo que me libera de toda la historia. Para mí era parte un poco de lo mismo. ¿no? Es decir, para mí siempre ha sido eh, trabajo intentando que fuera lo más coherente posible. Hubo una época en que yo trabajé para, para el mal, que se dice, ¿no? de, de broma, para empresas y e hice publicidad para empresas, incluso, ¿no? es decir, que, que estuve bastantes años trabajando para agencias de publicidad. Pero una vez pasé esa fase y empecé a trabajar para entidades sociales y decidí eso, para mí esto era una, una, una extensión de lo que yo ya hacía con un grado de voluntariedad. Es decir, es esto que hago ya eh, tal, pero al fin y al cabo, mmm, vamos a decirlo de alguna manera, eh, es trabajo social y ético para mí, pero me da de comer y por lo tanto tiene ciertos, eh, vamos a decir, elementos negativos, que es que. Te piden una cosa para mañana y la tienes que hacer para mañana. Eh, tienes que hacer esto y a lo mejor a ti te apetece hacer esto. Pues. Y sin embargo, la parte de trabajo que tiene que ver con consumo a Morir siempre ha sido, por supuesto, un tema, vamos a decir, más hedonista en el sentido de lo que nos apetecía, lo que nos parecía que era más importante en este momento. Eh, cosas que nos llenaban incluso en el plano experimental, experimentando cosas siempre. Haciendo... Ah, ¿Por qué no hacemos un documental? ¿Por qué no hacemos un no sé qué? ¿Por qué no...? Porque hacemos una exposición de fotografía, no sé qué, tiene una parte lúdica, tiene una parte creativa, tiene una parte cultural, tiene una... y eso es muy difícil que yo lo asocie a trabajo. El salmón corriente que sí se, se constituyó en asociación, sin ánimo de lucro. Justamente necesitábamos empezar a rodar el proyecto y nos pareció que un paso lógico era comenzar haciendo la asociación, por ejemplo, nos permitía ya editar algunos libros, que queríamos empezar con un libro, etc. Entonces nos permitía ciertas cosas en ese momento, empezamos con la asociación y la idea era pasar, Vamos, teníamos un plan como de ir pasando por las diferentes etapas hasta llegar a la cooperativa. ¿Qué pasa? Que en medio apareció el tema del salto y entonces de alguna manera, pues bueno, se truncó esa línea y nos permitió otra. Consuma hasta morir nunca ha sido legalmente nada, de acuerdo. Es decir, no ha tenido nunca estructura legal. Pues mira, el salmón eh, esta digamos, alianza con otra gente para hacer un medio de comunicación que hablara de la economía social y solidaria. Esta era nuestra idea. Cuando lo hicimos, mucha gente, nos, nos, bueno, mucha gente, amigos y tal, nos dijeron, a ver, un medio de comunicación que hable de economía social y solidaria tampoco es algo que sea tan necesario, decir, que hay otra gente que habla de eso. Pero no era, no era del todo cierto. Es decir, hay algunas revistas eh, que hablan de economía alternativa y hay eh, algunos portales específicos de bueno blogs etcétera etcétera pero un medio de comunicación que a diario mmm, publicara dos o tres noticias sobre este mundo no había tanto ¿no? y entonces nos pareció que era como un, una posibilidad una, una, una opción interesante crear un medio específico con con gente que quería eh, pasarse al, a la vamos a decir al activismo periodístico porque realmente decían, yo estoy dispuesto a escribir noticias todos los días y funcionar como una redacción. Entonces nosotros vimos esa posibilidad y nos pareció muy interesante porque iba a difundir las alternativas ¿no? y se iban a ver. Nosotros pusimos mucho peso en que salieran las alternativas, es decir, que se hablara de vez en cuando, que sí, que tú hablas a lo mejor de Montoro y de la política económica, de no sé qué, pero que otro artículo habla de la panadería Pepi que ha salido en no sé qué ciudades, no sé cuántos, y que con unos criterios de economía social y solidaria. Nos parecía esencial. Y entonces intentamos ir haciendo que ese proyecto fuera así, ¿no? un equilibrio. Es un tipo justamente de emprendimiento económico, porque en realidad la mayor parte de los proyectos de economía social y solidaria son emprendimientos muchas veces de un grupo de personas reducido, eh, en muchos casos con la forma jurídica de la cooperativa. Eh, a veces también se puede hablar, no es tan habitual, pero se puede hablar incluso de, de personas autónomas que deciden eh, emprender un negocio eh, bajo unos criterios. ¿no? Esos criterios, lo bueno, es que no solo son ambientales, sociales, éticos, etcétera y ya está en el aire, sino que hay herramientas en red para controlar eso, eso es lo que a mí me parece esencial, quiero decir, la RSC de las grandes empresas también dicen que, que lo que hace pues yo que sé la fundación telefónica es maravilloso y es tal y no sé qué, bien, pero eh, el problema es que eh, no hay un sistema, una, una estructura, una red que permita, eh, no digo vigilar, pero sí al menos eh, tener unos criterios comparables, eh, coordinados, eh, criticables, como es nuestro caso. ¿no? Es decir, la economía social y solidaria permite que todas las entidades que están ahí dentro sean discutibles y sean discutidas porque los criterios se crean entre todo el mundo. ¿no? Y si decimos que el criterio ambiental es este, pues es este. Y si decimos que el criterio social es este, es este. ¿no? Entonces eso es lo interesante. Tú no creas una cosa y luego dices, no, es que yo soy muy... Soy muy responsable con el medio ambiente, ¿no? bueno, eso habrá que verlo. ¿no? La red es la que dice si realmente estás siendo responsable ¿no? ambiental y socialmente, por ejemplo. En la economía social y solidaria, para, para empezar, esos criterios están puestos encima de la mesa nada más entra. Quieres participar de esa red y para empezar tienes que, tienes que pasar una criba. Es decir, tienes que pasar una entrevista personal, tienes que tener mostrar esos criterios, etcétera, etcétera. Eso para empezar. Pero es, esos criterios además se te van analizando anualmente. ¿no? Tú tienes que rellenar un balance social de acuerdo que en el cual se te hacen unas preguntas específicas hasta el punto de cuántos kilovatios hora gastas al año tal y cual, no sé qué. Y todo eso te sale unos baremos. ¿Qué, qué reto te propones para este año ambiental? ¿Qué tal? No sé qué. De tal manera que tú eh, realmente estás, ya digo, ¿eh? o sea, no es, esto es una cuestión como de la propia red es la que ejerce esta fuerza de control de las entidades que están dentro. Y de hecho si tú haces cosas que obviamente se salen de lo que es la economía social y solidaria, es la propia red la que, la que es vigilante en ese sentido y puede decir, mira, eh, estamos viendo que tú no, no, tienes los, no estás cumpliendo los criterios... Eh, que dices cumplir para formar parte de esta red, ¿no? que es lo que me parece a mí interesante, que es la red la que realmente ejerce esa historia. Pero tienes el balance social, que es esta herramienta que te digo, que tú la tienes que rellenar todos los años, es obligatorio, y todos los años tienes que mostrar, le llamamos enseña el corazón, enseñar cómo funcionas, como entidad. ¿no? Entonces eh, yo estoy como, como entidad de diseño gráfico, comunicación, etcétera y además como el salmón contracorriente. Y como el salto ahora, estamos con esas tres entidades, dentro de la economía social de Madrid. Y, por ejemplo, trabajamos con otras entidades, eso también es una cosa que se valora mucho, que es que hagas red con otras entidades de otros sitios. Nosotros tenemos muy buena relación, por ejemplo, con, con entidades de, de Aragón, que es otro mercado social y, por ejemplo, hay una asociación de, de psicólogos con los que trabajamos también, hacemos materiales, etcétera de consumo hasta morir incluso, hace muchos años. En fin, que eh, los criterios luego habría que especificarlos, pero, pero bueno son digamos eh, muy variados en cada una de las temáticas, por ejemplo, en el laboral, eh, transparencia, democracia, la toma de decisiones, dentro de la entidad tiene que ser horizontal, eh, cuidados, reparto entre hombres y mujeres, muchas, hay como muchas eh, cosas que tienes que ir cumpliendo. Eh, la mayor parte de las entidades no tienen, digo las que están dentro, no tienen muchos problemas para cumplir ciertas cosas porque son cooperativas. Por ejemplo, son sin ánimo de lucro, son cooperativas que, que reinvierten los beneficios de la cooperativa en nuevos proyectos de la cooperativa, no existe eh, un eh, socio propietario que se lleva el dinero, etc. Con lo cual, realmente el propio modelo de empresa favorece eh, que cumplas ciertos tal. Sí, pero no, efectivamente, sí, pero no. Eh, yo creo que en su momento, cuando, cuando nosotros empezamos en el año 2002, había muy poco de consumo responsable en esta línea. Ya había materiales de consumo responsable, pues, por ejemplo, en la alimentación, cosas así. Eh, había una reflexión sobre, por supuesto, la reducción en el consumo. Pero no había mucho material, digamos, eh, visual o atractivo, o tal y cual. Entonces, yo creo que, enseguida, nuestro material pues fue llamativo porque, porque era algo diferente. Eh, pero, claro, fue llamativo, vamos a decirlo claramente, fue llamativo para entornos de gente con cierta sensibilización. Sensibilizada, vamos a decir. O sea, eh, muchas veces nos han preguntado, no, pero es que, eh, claro, esto no llega a la gente, pero vamos a ver quién llega a la gente. ¿El, qué, cuatro medios de comunicación llegan a la gente, si es que existe la gente. Hay que erradicar la idea de gente en comunicación, porque eso no existe. Tú puedes llegar a públicos determinados y decirme si los públicos son mayores o menores, y son tal y cual. Bueno, pues nuestro público, nuestro público era gente sensibilizada. Son personas sensibilizadas que están dispuestas a... Que incluso les interesa este tipo de materiales porque les parece sugerente, les invita a pensar en otras cosas y tal. Entonces yo creo que ahí sí que hicimos nuestro papel. ¿eh? o sea, Es decir, nosotros organizábamos el día sin compras, que es siempre a finales de noviembre, ahora es el Black Friday, entonces coincide con el Black Friday, es como más conocido, pero en aquella época no había Black Friday en España. Y entonces nos decían, pero con vuestra... Nos preguntaban siempre los medios de comunicación. Eh, eh, venía mucho televisión española, la 1 y la 2 nos venían a grabar, ¿no? las acciones que hacíamos en el día sin compra. Y nos decían, pero la gente va a dejar de comprar hoy en el día sin compra. Y, ah, la gente, pero ¿qué, qué es eso? ¿Qué, o sea, eh, obviamente tú no llegas a un tipo de población eh, mainstream no que se diría hoy eh, tú llegas a un tipo de gente pues sensibilizada con un tipo de pero ahí sí que funcionó yo creo es decir ahí se empezó y luego hemos estado en algunos estudios que se han hecho sobre eh, dentro de los movimientos sociales eh, cómo se identifica el consumo responsable aquí en etcétera y hemos visto que teníamos un papel ¿no? es decir que sí que cumplimos en su momento un papel en esa línea de identificar lo que es el consumo responsable de una forma desenfadada, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es tener en cuenta que, que la forma, el lenguaje que tú utilizas, etcétera, eh, que nosotros usamos en aquella época ya estaba orientado y pensado para ese tipo de público. Es decir, nosotros no hacíamos contrapublicidad. Tú pones hoy un cartel de contrapublicidad en la calle y probablemente la gente se piensa que la gente se piensa, pues, alguien pasa por ahí y se piensa pues que es una marca que está publicitando algo. Entonces Hacer pensar que eso es una crítica, una marca o una crítica tal y cual, ya para empezar requiere que alguien esté un poquito pues, eh, en la línea de lo que tú buscas, ese público. Por lo tanto, eh, digamos que mmm, nosotros siempre hemos pensado que, que la contrapublicidad eh, está acotada y su radio de acción está acotado desde el principio. ¿no? Hemos hecho una revista, eh, Malababa, con otros grupos, y esa revista eh, eh, no es para todos los públicos. Quiero decir que, que en eso somos conscientes. ¿no? De... Pero, sin embargo, hemos participado también en campañas de consumo responsable, a veces un poco más irónicas, a veces un poco más tal, que sí que son un poco más mainstream. Es decir, buscan públicos más amplios, no con tanta sensibilización. A ver, siempre entre comillas, porque llegar al público así no se puede. Pero, por ejemplo, ahora mismo, en, en la Comisión de Consumo de Ecologistas en Acción una campaña donde se pone en tela de juicio que el consumo nos dé la felicidad. Y se llama Consumimos Felicidad. Es súper sencilla, es una forma de llegar a, eh, pues con unos mensajes muy claros. Eh, el consumo no nos da la felicidad. Mira, esto es lo que pasa, que el consumo eh, te ofrece y te promete que vas a ser más guapo, más tal, más no sé qué. Esta es la verdad. Eh, pues no, no eres más guapo, no eres más tal, tienes más ansiedad porque... Eh, ya está, y eso con un tríptico, una página web, un tal, bueno, pues con eso sinceramente llegas a más gente que con una campaña de contrapublicidad, ¿de acuerdo? Porque la contrapublicidad es más difícil de leer, la tienes que entender, la tienes que… usa unos códigos que son disruptivos, es decir, que rompen con, con, con el relato hegemónico, con lo cual tienes que estar preparado o preparada para esto, ¿no? La disrupción en sí misma eh, no funciona si todo el mundo disrumpe, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tú, que esto por ejemplo en publicidad nosotros lo estudiamos mucho, si todo el mundo hace la misma estrategia llamativa, pues llega un momento que no deja de ser justamente llamativa. Tienes que hacer algo diferente, aunque incluso no sea llamativo en su momento, pero es, pero es algo diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que en la contrapublicidad, en un espacio como el nuestro, de, con una, en fin, con una cantidad impresionante de mensajes de todo tipo, y muchos de ellos ya en sí mismos llamativos, pues es muy difícil llamar la atención, porque tendrías que entender, para empezar, que ese mensaje pequeño, que es tan llamativo como el resto, encima es una alternativa a todo lo demás y, y critica todo lo demás, por ejemplo. Para eso tienes que tener una visión de conjunto, un tal, es, es muy difícil. ¿no? Hemos hecho algún experimento de ese tipo, dejar, por ejemplo, contrapublicidad en espacios urbanos y ver un poco el efecto. Incluso ha habido gente que ha hecho estudios, Después de talleres de consumo hasta morir, algunas personas han hecho estudios eh, intentando ver hasta qué punto es efectiva o no la contrapublicidad más que la publicidad, etc. Y los resultados, vamos, a mí no me parece nada especialmente eh, sugerente, es que es muy difícil llamar la atención, muy difícil. ¿no? Entonces, Da igual que sea contrapublicidad, que sea publicidad, que sea tal, es muy difícil. Entonces, por eso nosotros hemos siempre pensado, bueno, pues en realidad tenemos que aprovechar al máximo nuestros canales, lo de siempre. Es decir, la comunicación que funciona es la que sabe gestionar bien los canales, los medios que utilizas, etc. No cualquier cosa vale, porque cualquier cosa no vale en comunicación. Es decir, es mucho mejor planificar bien una campaña, ver a quién se dirige, ver cómo hacerlo a veces la provocación, pero a veces tal. Nosotros hemos ido a Biocultura, por ejemplo, y ese es un ejemplo muy típico. Biocultura nos han invitado varias veces, y hemos ido, y, y Biocultura es una feria de consumo responsable, pero vamos nosotros con una, con una campaña eh, todo de negro, eh, como si fuera un cementerio del consumo, eh, diciendo no compres nada, etc. Y es muy interesante, porque es provocador, pero ya en un espacio acotado del consumo. Entonces el consumidor que va ahí entiende el mensaje y algunos mmm, no lo terminan, o sea, mmm, tal. Entonces había gente que venía a insultarnos en Biocultura, venía a decirnos: pero vosotros estáis en contra del consumo, yo soy artesana, por ejemplo, y llevo toda la vida haciendo artesanía y venís en contra. Tú, no, mira, esto es una campaña contra el consumismo, no contra justamente el consumo de artesanía y tal, pero te provoca, ¿no? Entonces. Eso es un espacio interesante ¿no? para hacer una campaña y, y ver las reacciones y tal. Eso fuera de ese contexto, pues la gente vería un cementerio y diría, esta gente ¿qué pasa? Una performance, ya está, artística, no tiene más... Entonces yo creo que, que lo interesante es que hemos aprendido mucho de comunicación, de, de cómo aprovechar al máximo de nuestros recursos, eh, orientarnos mejor a quién eh, hemos elegido ¿no? Y, y ver la potencia o no de la imagen en cada caso. Aquí sí, aquí no. Todo esto además, eh, esto es importante, eh, intentando gestionar los temas legales. No puedes utilizar un logotipo de una marca, no puedes tal, pero tienes que hablar de esa marca, cómo lo haces, y eso también lo hemos tenido que hacer. Aprender un poco a sortear los temas legales para poder seguir comunicando y a veces, pues eso, cerca de la ilegalidad. Creo que un buen ejemplo es un libro que editamos que se llama Contra Publicidad porque es un poco nuestra propuesta, es decir, son, es, si lo abres son imágenes, son imágenes llamativas, te hacen pensar. ¿no? Sería como hoy podríamos decir humor gráfico, el roto o cualquier autor que te presenta una imagen y, y dices, wow ¿no? Es decir, estoy pensando, reflexionando sobre este tema y tal. Van acompañadas todas de textos muy breves, pero los textos también son, vamos a decir, artísticos, son fáciles de leer, son reflexiones, son cuentos, etc. Pero hay una introducción que poca gente se lee, esta es la gracia, ¿no? pero la introducción es un trabajo teórico de justamente explicar cómo se debe transformar la, la sociedad de consumo y por qué esta sociedad de consumo es insostenible, ambiental y socialmente. Entonces, sin esos elementos es imposible. Quiero decir, eh, somos conscientes de que hay gente que no le apetece leerse todo eso ¿no? y que a lo mejor incluso pues, no está en ese punto, en su vida, para leerse eso. ¿no? Pero a nosotros nos gustaría llegar hasta ahí, porque realmente es como gradual. Es decir, tienes una imagen que te captura tu atención, te interesas por ese tema y profundizas en él. Y dices, vale, ¿y por qué esto que estoy viendo es insostenible ambiental y socialmente? Pues mira, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces eh, ese es el reto, yo creo. No es tanto hacer imágenes llamativas, sino darle un trasfondo. Hay muchos colectivos que han renunciado a eso, y eso a nosotros nos parece un poco indignante, porque quiere decir, si tú en el fondo quieres una transformación, tienes también que ir explicando eh, cuál es tu propuesta, al menos de crítica, aunque no sea de, de alternativas, que a nosotros nos ha costado mucho tiempo fraguar y conseguir ¿no? proponer alternativas. Pero, pero claro, quedarse solo en una imagen llamativa, impactante, dando por hecho que el resto del relato está escrito, eh, es, eh, es poco creíble. Para eso también hicimos, por ejemplo, el documental de Gran Superficie. Es decir, es una hora de explicaciones, donde, por ejemplo, Ramón Fernández Durán, de Ecologistas de Naciones, explica clara y nítidamente, do... esto fue grabado en el año 2004, explica lo que iba a pasar en la crisis inmobiliaria del año 2007, es decir, unos años antes, y lo adelanta y lo explica claramente: mira, va a pasar esto, esto, esto y esto. Bueno, pues, pues para eso hay otros formatos, no, no, no nos interesa solo utilizar el cartel y ya está, sino aprovechar los diferentes formatos para ir explicando cosas. ¿no? Entonces, yo creo que aquí un poco eh, es salirse también un poco de nuestro planteamiento, ¿no? salirse un poco de esa visión un poco más esteta, más artística, de decir, bueno, yo quiero provocar y que ca luego cada cual que asuma y tal y cual. Nosotros nunca hemos pretendido eso, nosotros siempre lo que hemos querido es que se entienda que la, la sociedad de consumo es insostenible. Entonces, si para eso lo tenemos que explicar de varias maneras distintas, usando lenguajes distintos, pues lo hacemos. O sea, no hemos tenido nunca ningún problema, ni, ni esa idea de no, es que entonces pierde lo, la espectacularidad ¿no? de, de, de la imagen o del audiovisual. Ya, Pero es que por encima de eso para nosotros está la idea de ir ofreciendo materiales de reflexión que te vayan profundizando en estas temáticas. Y obviamente que hay gente que solo con una mirada de una cosa Recuerdo, por ejemplo, un, un compañero de ecologistas que trabaja temas de grupos de consumo y, y el tipo es genial. ¿no? Eh, quiero decir que, que es una persona con un planteamiento teórico potentísimo y tal. Y un día viene y nos dice: Bueno, bueno, yo esa imagen, ese contranuncio vuestro, tenemos casi 500 contranuncios. Es decir, que yo no sabía de cuál hablaba, pero ese contranuncio, impresionante. He estado días dándole. ¿no? Y de pronto un día digo. Ya está, ya sé qué significa toda la historia. Para esa persona no hace falta mucha explicación, porque es alguien que, que, bueno, pues que ha leído mucho sobre estos temas, etc. ¿no? Pero fíjate, a él le provocó pues, una reflexión interesante sobre una temática. Y hay otra gente que es su primer paso para provocarle, decir, ah, pues, pues me, parece, me parece interesante el tema del consumo, voy a aprender un poco más, o voy a intentar enterarme de sobre temas de consumo, por ejemplo... Eh, ¿Por qué es insostenible nuestro modelo de consumo? A mí me parece que los supermercados y tal, está muy bien. Hay, hay mercados, hay supermercados, hay, hay agricultura ecológica dentro de los supermercados, ¿qué problema hay? No, mira, eh, no es así. No es así. El supermercado, es nosotros ¿no? lo reflexionamos, es un modelo que en sí mismo genera pobreza, genera desigualdad. El propio modelo del supermercado. Incluso nosotros proponemos nuestra visión de las cosas. Eh, hay muchas organizaciones de comercio justo que dicen, eh, prefiero vender comercio justo dentro de un supermercado a vender menos. Nosotros decimos, no, nosotros preferimos que el comercio justo esté fuera del supermercado. ¿Por qué? Razones. Quiero decir, que son planteamientos teóricos, no es una cuestión solo de mostrar imágenes y ya está. Para nosotros lo importante es eso, eh, incluso debatir si, si los productos de comercio justo deben estar o no dentro de un supermercado. ¿No? Entonces, bueno, pues, eh, eh, de alguna manera todo ese material para nosotros son herramientas para profundizar en el análisis, la crítica y la propuesta de alternativas del modelo de consumo. Bueno, a ver, es efectiva porque, porque por ejemplo, yo creo porque ha aprendido muy bien a, a generar una disrupción constante, por ejemplo. ¿no? Es decir, una de las cosas importantes es conseguir que el mensaje sea llamativo siempre. Para eso hay que saber las reglas de la disrupción constante, que es que siempre que hay algo que se repite, etcétera, tú tienes que cambiar el discurso y crear otro nuevo. O algo no nuevo del todo, por supuesto, porque no existe nada nuevo del todo, pero sí que lo suficientemente nuevo para que vuelva a llamar la atención. ¿no? Luego empatizar, ser capaz de recoger eh, los anhelos que tenemos las personas, Quiero decir que son como varias, varias recetas las que se utilizan eh, hoy en día en la comunicación neoliberal para conseguir eh, llegar mejor y tal, que no siempre se consigue porque es muy difícil, eso lo vemos nosotros en la facultad, ¿no? es, es muy complicado realmente hacer eh, buena publicidad incluso ¿no? para las grandes multinacionales, etc. Porque hay que dar con los elementos necesarios para ser atractivo, atractiva, con un mensaje, etc. Entonces, bueno, yo creo que, que esto de la dilución es un tema interesante porque la dilución se ha convertido en uno de los ejes. de la Es decir, eh, te encuentras en, un, en una publicidad de galletas, un ejemplo muy típico, eh, muy tonto, ¿no? Galletas con cereales y de pronto, sin saber por qué, estaba desayunando una pareja, que es la pareja de siempre, sale estupendo, todo, eh, todos esos iconos hedonistas ¿no? de lo que nos gustaría ser, etcétera y de pronto aparecen eh, cinco su superhéroes vestidos de cereales eh, de amarillo, o sea, una cosa vergonzosa porque, porque encima los trajes son ridículos absolutamente, pero es solo, solo para hacer que el anuncio no sea un anuncio más, es decir, solo para conseguir que, que esos cereales parezcan diferentes a otros cereales. ¿no? Y en realidad es lo mismo de siempre, es decir, que, que, bueno, que son galletitas para desayunar que tienen cereales, ya está, pero como tienen cinco cereales, pues pongo a cinco superhéroes. Quiero decir que la publicidad en realidad está todo el rato intentando inventar formas de llamar nuestra atención, eh, ofreciendo algo diferente de lo que ofrece el anterior anuncio. ¿no? Y además eh, que se sigan manteniendo los objetivos comunicativos, que es comunicar eh, pues, los beneficios de ese producto, que con una galletita solo, pues ya desayunas los cereales que necesitas para el resto del día, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, en realidad la, la publicidad tampoco es fácil de hacer, ¿no? porque también tiene sus propios problemas. Eh, muy comentados y muy analizados por el mundo publicitario, ¿no? que es el de la saturación publicitaria, la, la, muchas veces el, el exceso de intento, de llamar la atención eh, hace que te digamos que te desvíes del objetivo comunicativo y te haciendo cosas eh, surrealistas pero que, que no funcionan comunicativamente eh, bien. ¿no? Entonces, eh, yo creo que tiene sus propios eh, problemas, pero... Fíjate, yo tendría que hoy en día, cuando nosotros empezábamos también con, con esto, pues eso, en el año 2002, yo recuerdo muchas veces que, por ejemplo, el curso que vimos en Leganés eh, nos lo ofrecieron desde desde allí porque eh, veían claramente que, que hay, hay un déficit en alfabetización comunicativa. ¿no? Es decir, y de hecho nuestros cursos en ese momento, eh, para secundaria, eran como impactantes porque intentábamos mostrar que no cuestionamos las cosas. ¿no? Entonces me acuerdo, por ejemplo, que hacíamos una cosa muy bonita, que es como eh, hacer una videoconferencia, imitar una videoconferencia que realmente nos estaba dando, porque todo estaba grabado. ¿de acuerdo? Entonces la persona que está allí, por ejemplo, imagínate que estoy yo, habla como si estuviera hablando con una persona en directo. Y que esa otra persona era un periodista que nos contaba cosas. Y era totalmente mentira, estaba grabado, estaba todo preparado como si fuera un teatro. Y, y se quedaban flipados. Algunos incluso se enfadaban, los chavales, porque les estabas tomando un pelo, obviamente. ¿no? Y todo esto era para luego salir con la digamos conclusión de que es muy fácil engañarnos en cuanto hay tecnología por en medio, por ejemplo. ¿no? Porque bueno, pues el tú a tú ya existe posibilidad, por supuesto, de que te engañen, pero si encima hay una tecnología por en medio, ¿cómo puedes tú verificar que, que eso es en directo? ¿Qué tal? Todo esto para poner en duda. Lo que los medios de comunicación nos ofrecen, etc. Y funcionaba muy bien, pero se enfadaban. Y es muy interesante. También se enfadaban cuando les, ponía, les decíamos que su serie de televisión favorita, si salía un personaje que era un perro, era porque patrocinaba una marca de comida para perros. Bueno, eso era como. Les rompías todo, claro. Entonces, quiero es decir, ese papel provocador que hemos siempre intentado mantener, pues tiene eso, ¿no? Que a veces. Estás hablando de cosas que, que a la gente no le apetece escuchar, pero es cómo funciona el mundo de la publicidad, ¿no? Entonces, el mundo de la publicidad es muy peligrosa cuando se mueve en, en, en, en ambientes que no son conocibles o no son conocidos. Y pongo un ejemplo. Eh, ya casi todo el mundo ha ido sabiendo cómo funcionan los medios de comunicación. Eh, ha habido una cultura cada vez mayor en ser críticos y críticas con los medios de comunicación y con la portada del país o la del abc o la de la razón pero eh, la innovación de la publicidad es constante y entonces ahora es el branding content y entonces no sabemos cómo se paga por hacer artículos que aparentemente no son artículos en una página de internet bueno pues ese es el problema que hay que seguir todo el tiempo mostrando y enseñando alfabetización constante para que eh, la ciudadanía pueda ser crítica y tener las herramientas necesarias para poder decir esto es publicidad, porque incluso se, se incumple la ley que te obliga a decir esto es publicidad, ¿No? porque aparecen siempre nuevas estrategias, nuevas herramientas para hacer publicidad. Entonces ya no es un problema de, no veo un spot que, que lo es, ¿eh? porque eh, hay mucha gente que yo le digo, o sea, tú... Eh, Eres consciente de que, de que en un bloque de anuncios ¿vale? se pueden llegar a ver 40 spots seguidos. 40 spots. ¿Quién puede racionalizar 40 spots? Es imposible. 40 spots con 40 mm, estrategias distintas. Cada una de ellas con su narrativa, con su tal, con su no sé qué. Eso nadie puede eh, ser crítico con eso. Es imposible. Pero bueno, más o menos hemos ido aprendiendo a ser críticos y críticas con los, con los anuncios, pero es que hay nuevas formas de publicidad, cada vez mmm, más inteligentes, cada vez se introducen mejor en la normalidad comunicativa. El ambient, que, que es ese tipo de publicidad que parece justamente eso, ambiental, norm, normal, el street marketing, eh, todas las el, el más, quizás el más peligroso, y que mejor define todo esto es el branding content, porque justamente es la idea de que eh, los artículos, pero los artículos en el sentido de textos que explican cosas, son publicidad, pero yo no te lo digo en ningún momento, ¿no? o hago parecer que no es publicidad. Al fin y al cabo son artículos que explican cosas, posiciones a veces, ideológicas sobre ciertos temas, etc. Pues es el, es el ejemplo mejor de dónde hemos llegado ¿no? con la publicidad, que quiere dejar de ser publicidad, quiere ser otra cosa. ¿no? Y nosotros hemos criticado mucho eso. Pues quiere, ser una, pues quiere ser el medio de comunicación, o sea, quiere ser el contenido clave de la comunicación. Porque al fin y al cabo paga la comunicación. La publicidad paga la comunicación, pues ya no quiere ser una anécdota de la comunicación, quiere ser el contenido clave de la comunicación. Entonces, vamos a hablar de lo importante que es ir en bici, por la ciudad o los fines de semana, no sé qué tal, eso lo patrocino yo. Pero yo no quiero salir abajo como y patrocino esto, yo quiero escribir el artículo y que diga lo que yo quiero sobre la bici, sobre tal, sobre... y luego detrás está Volkswagen, que te viene a decir que, bueno, que ellos venden coches, pero que que la bicicleta es esencial, porque tal y cual, el estilo de vida, que puedes compatibilizar tener un Volkswagen para ir a trabajar y los fines de semana ir en bicicleta. Yo quiero dar la visión que yo quiero sobre la bicicleta. Por ejemplo, no, no voy a hablarte de que la bicicleta es esencial para ir a trabajar, porque entonces mi Volkswagen está en peligro. Es muy peligroso porque eso es un artículo y sienta una forma de pensar sobre las cosas. Yo creo que una de las cosas más interesantes que ha ocurrido con el tiempo, y la publicidad lo ha entendido muy bien, es la necesidad de, de justamente buscar interdisciplinariedad eh, que dé más carga de contenido a, a mensajes que en, su, que en un momento dado no tenían aparentemente ninguna relevancia. Pero ya sabemos que no es verdad. Quiero decir que la creación de marcas, la creación de todo eso, enseguida la publicidad dijo, vamos a ver, para publicitar hay que, hay que saber psicología, por ejemplo, pero es que también hay que saber sociología, porque hay que saber definir al público al que me dirijo, hay que saber segmentar los públicos, eso es sociología, hay que saber filosofía, porque al final la filosofía como, como es un tipo de disciplina eh, que, que es transversal y que hace un análisis de los objetivos, etc., también nos vale para un poco eh, intentar explicar los anhelos de las personas, la, la, qué buscamos en la vida, dotar de sentido a la gente, ¿no? a la vida de la gente, es decir, que al final la, la publicidad es la que mejor ha entendido que necesitaba todo lo demás para hacer potente la policía Y hay mucha gente que todavía eso no lo ha entendido en otros, en otros ámbitos, ¿no? que, te, que es interesante por comparar. O sea, yo creo que muchas veces yo muchas veces lo digo, bueno, yo, a mí la publicidad me ha permitido eh, ¿qué te digo yo? analizar todo esto, eh, yo estudié filosofía, a mí la publicidad me ha permitido filosofar mucho más de lo que yo he filosofado eh, en el ámbito académico de la, de la filosofía, ¿no? porque digamos que ahí hay unas estructuras, hay unas tal, pero llegas hasta donde llegas, claro, lo, los problemas que te encuentras en la comunicación, filosóficos, son tremendos. ¿no? Y, y al final, ¿qué ocurre? Que, que te das cuenta de que la, la publicidad no lo ha hecho por ningún tipo de no sé, objetivo eh, maravilloso, tal y cual. Lo ha hecho sencillamente para ser más potente. La pragmática de ser más eficiente comunicativamente, llegar mejor a la gente, etc. Y lo ha hecho muy bien porque tiene muchos recursos. Esa es la verdad. Quiero decir. Tienes dinero, puedes permitirte tener psicólogos, filósofos, mm, sociólogos que estudian. Ahora uno de los trabajos más de moda en la publicidad eh, es el planner estratégico. Y el planner estratégico es un sociólogo mm, con capacidad de, si, psicológica, podríamos decir, de conectar con los insights, con el, con el consumidor, etc. Eso está de moda ahora y es un tipo de, vamos a decir, trabajo... Eh, eh, que, que, por decirlo de alguna manera, eh, antes estaba como miedo que en publicidad existiera ese tipo de gente porque no era como un trabajo creativo, era como una, un sociólogo, ¿qué hace un sociólogo haciendo estas cosas y tal? Y ahora ya la publicidad ha aceptado que necesita ese tipo de trabajadores. uno de los trabajos principales de Consume Hasta Morir desde el principio, ahora quizás, bueno, pues poco a poco se ha ido solucionando un poco, entre comillas, porque yo creo que todavía tal, pero, por ejemplo, nosotros tenemos muy, muy buena relación con profesores de eh, educación audiovisual de institutos, ¿por qué? Porque es gente que, que realmente veía útil nuestro trabajo, y decía, oye, ¿tenéis por ahí algún tipo de taller para chavales de no sé qué, no sé cuánto? Ah, pues vamos a mirar y trabajamos juntos. Y, y claro, efectivamente es porque hay un gran déficit de, de materiales y de recursos para la alfabetización comunicativa o alfabetización audiovisual, mediática o lo que sea. Eh, poco a poco se ha ido solucionando en el sentido de que ahora hay muchos recursos y muchos materiales, pero depende al fin y al cabo del profesorado. Quiero decir que, que efectivamente no es que digas está presente, bueno, está presente si, si quiere el profesorado, pero no porque sea, eh, por ejemplo, eh, Ángel Encinas, que es un gran colaborador nuestro de, de Consume Hasta Morir y con el que tenemos muy buena relación, está ahora en Ecologistas en Acción. Es decir, es una persona que eh, se ha jubilado, es profesor, y con el tiempo él se ha ido acercando a Ecologistas en Acción, igual que nosotros nos hemos ido acercando a sus materiales, recursos, porque él siempre nos ha dado mucho, mucha información también y muchos recursos. Y, y es el prototipo de profesor muy interesado en... Venga, vamos a poner portadas a, a chavales de instituto, portadas de diferentes periódicos. ¿Por qué esta foto? ¿Por qué esta? ¿Por qué esta mirada al, al político de turno desde abajo, desde arriba? en este caso con el dedo apuntando hacia arriba, no. Bueno, materiales interesantísimos, pero eso no lo hace todo el profesorado, quiero decir, esa visión crítica de los medios, etc., no la tiene todo el mundo, entonces efectivamente hay un déficit de eso bestial, y te pongo otro ejemplo que es muy típico, yo a mis alumnos les pregunto del primer día, ¿cómo llega un mensaje de correo electrónico que escribís ahora mismo a un amigo en Estados Unidos? Y entonces les doy varias opciones. Les digo, pues yo qué sé, por, eh, por satélite, por... Eh, llega por a través de unas antenas enormes que mandan la señal no sé qué, o por cables submarinos eh, así de gordos por debajo del océano. Y es que dos levantan la mano y dicen por debajo del océano, porque piensan, porque te venimos en una cultura de, la, de eso, de, la, de los imaginarios, Internet es la nube, es lo etéreo, es tar... a nadie se le ocurre que hay cables por debajo del océano. ¿Cómo, es, ¿Cómo va a haber cables para mandar cosas de Internet? Y explica muy bien este, este problema que tenemos con, con que eh, no sabemos cómo funcionan las pantallas, no sabemos que es una pantalla TFT frente a las culonas de toda la vida estas típicas. No, no porque la tecnología es como va apareciendo a una velocidad impresionante, no nos da tiempo ni siquiera a aceptarlo, y, y, total, es tecnología, no hay ningún problema. ¿no? Entonces, claro, la comunicación eh, sin esa parte se queda muy floja, porque en realidad no sabemos el origen de las cosas eh, comunicativas. ¿no? no podemos entender el cambio que ha habido de lo analógico a lo digital, que es bestial, y solo en 15 años. Yo muchas veces les explico, mirad, este, esta es la transición en 15 años de lo analógico que era lo omnipresente a lo, a lo digital. Hoy, hoy eh, cada dos días se produce tanta información digital como todas las conversaciones que han tenido lugar en la, en la historia de la humanidad. Cada dos días se quedan alucinados, pero bueno, esto, ¿cómo puede? claro, es que es que no entendemos la dimensión que tiene la comunicación hoy en día y, y, y no la entendemos porque nunca hemos tenido la comunicación. Quiero decir, tampoco sabíamos cómo funcionaba el teléfono, tampoco. Sabíamos. Entonces, es un déficit. Tremendo, pero es que en todo lo que tiene que ver con comunicación, que es lo grave. ¿no? Es como, no, si yo uso la comunicación todos los días, incluso a nosotros mucha gente nos dice, no, la comunicación es, bueno, como todos nos comunicamos todos los días, pues es una cosa muy sencilla, es, es casi intuitivo. Y dices, sí, sí, pero no, no, no es verdad, es, es algo que, donde tenemos déficit de todo tipo. ¿no? Y entonces la alfabetización comunicativa me parece como eh, ¿no? un elemento esencial y hemos intentado crear materiales, tal y cual, pero claro, es que esto no es una cuestión. Y Luego está otro tema más, ideológico, que creo que también podría ir un poco por ahí, que es el de por qué, por ejemplo, no se estudia todas las herramientas potentes que se estudian en publicidad, solo se estudian en publicidad. Porque hay un interés obvio vale por proteger ese espacio y que no salga fuera de ahí. ¿no? Es decir, para que, de alguna manera, eh, los trucos, las herramientas propias de toda una disciplina estén salvaguardadas en una facultad, en un edificio, donde esa gente sí sabe cómo convencerte, cómo hacer más atractivo un mensaje, etc. Pero, por supuesto, no. El resto de la sociedad lo que tiene que hacer es recibir los mensajes, no saber cómo funciona la publicidad. ¿no? Y es peligroso, obviamente porque los recursos, de la comunicación publicitaria, igual que la comunicación audiovisual, etcétera, pues en fin, es un tipo de comunicación que ha ido evolucionando en intentar ser cada vez bueno, pues más atractiva y, y, y un, un poco, de alguna manera, evitar los típicos problemas que hay cuando la gente, poco a poco, la, las personas vamos eh, adquiriendo conocimientos y entendiendo cómo funcionan las cosas y la publicidad siempre va un poquito por delante, intentando aprender a sortear eso. El mundo de la publicidad ha sido pragmáticamente inteligente, y otros mundos no, y, voy, y pongo un ejemplo. El de los movimientos sociales. Por pues los movimientos sociales seguimos todavía aprendiendo de comunicación y rechazando el marketing porque suena a vender cosas y está guay, pero claro, eh, es que el mundo de la comunicación eh, en los movimientos sociales está todavía súper, súper retrasado. Es decir, está a unos niveles de no entender el público al que te diriges, seguir todavía en una rueda de mito pensando que te diriges a la gente y todavía oyes, Muchos movimientos sociales que te dicen, no, no, yo, esta campaña que llegue a cuanto más gente mejor. Eso es no decir nada. no Ya, pero vamos a ver, adultos, eh, jóvenes, mmm, tal, ¿de qué clase social? ¿De qué? no Porque tú luego me das un trítico que, que no entiende nadie. Un trítico unas palabras complicadísimas y tal. Ya me estás diciendo que esto es la gente con un nivel eh, académico importante, tal y cual, no sé qué. No, no, no, no yo quiero llegar a la gente. Entonces, estamos todavía ahí. La publicidad, eso en los años 70 lo dejó atrás. ¿no? Entonces, es, es problemático. ¿eh? No hay una cultura comunicativa en la mayor parte de los medios de, de los, en las organizaciones sociales. Podríamos, nosotros le llamamos ciudadanía organizada, ¿no? porque es muy amplia, es muy tal y cual. Y no existe una cultura comunicativa en el sentido de entender la comunicación como un proceso constante, por ejemplo. ¿Qué, qué entiende una, un movimiento social? La comunicación es el último paso. ¿no? Yo tengo que comunicar una cosa muy importante que llevo años investigando. Y entonces, de pronto, ya tengo eso, lo tengo aquí, es una patata caliente, y ahora hay que comunicarlo a todo el mundo, muy rápido. Y hay que salir en todos los medios de comunicación y decirlo tal... No tienes una estrategia, no has analizado a qué públicos quieres llegar, no has distinguido materiales diferentes para diferentes públicos, como si todo el mundo pudiera eh, manejarse con los mismos eh, recursos y herramientas, y eso la publicidad no lo hace. O sea, que, que sí, que efectivamente estamos años luz de lo que ha evolucionado la publicidad comunicativamente hablando. Otra cosa es, y eso estamos todo el mundo de acuerdo, que la publicidad tiene todos esos recursos para luego vender coches y los movimientos sociales para transformar la sociedad, pues creo que es obvio que es más importante, ¿no? Los movimientos sociales tienen mucho que decir y tienen cosas muy importantes que decir y por eso mismo justamente surge el caos. Pues lo digo todo en un solo tríptico. No, bueno, a ver, eh, que tengas cosas importantes que decir y que sea realmente valioso no quiere decir que tengas que cometer errores de bulto en comunicación, ¿no? Entonces, nos queda muchísimo por aprender, eh, y lo digo en plan bien, ¿no? nos queda mucho por aprender de, de la pragmática publicitaria porque eso lo ha resuelto. Y no como para. como mucha gente te dice, no, es que si al final todo vale, ¿no? eh, porque se justifica todo y dices, no, no, a ver, son herramientas, no todas las herramientas son iguales, eso es verdad. Eh, a nosotros y nosotras todavía no nos da reparo usar ciertas herramientas de la publicidad. Bueno, el branding content ni te digo, ¿no? Pero muchas otras, incluso imprimir flyers, porque dices, joder, tengo que imprimir 5.000 flyers y tal, pues, pues lo miro mucho, mientras que una agencia lo hace sin ningún problema. Nosotros lo miramos mucho, lo, el... pero es que nos quedan cosas por aprender de estrategia, que, que, que ni siquiera sabemos todavía, ¿no? Sí, eso es una cosa que, que hicimos casi desde el principio. También te digo que hemos ido aprendiendo, es decir, que nosotros en el año 2002 no sabíamos de comunicación, yo diría casi nada, ¿no? es decir, que hemos ido aprendiendo poco a poco. Pero, pero siempre que hemos podido, hemos, no solo hemos hecho asesoramiento, sino que hemos ayudado a muchas campañas de, de movimientos sociales. Y pongo por caso, eh, una gente con la que hemos trabajado mucho es el eh, Consejo, de, de, Consejo Educativo de Castilla y León. ¿vale? Entonces Este es un grupo de profesorado muy potente, otra vez lo educativo, que nos llamaba para hacer campañas. Pero campañas muchas veces sociales, no, no orientadas a la educación. Por ejemplo, contra la LOCE, o contra la LONCE, o contra uno de los, de los planes educativos típicos de que neoliberales que han venido en los últimos años. Y, y nos pedían ayuda para ellos, eh, aprender de comunicación y a la vez para generar materiales y herramientas en una campaña ¿no? de difusión a los padres, madres, alumnado, etc. Y entonces nos íbamos para allá y hacíamos un trabajo conjunto de intentar generar esos materiales y entonces siempre ha sido como una especie de aprendemos de un tema que a lo mejor pues no era para nosotros muy tal, pero a la vez ofrecemos nuestro asesoramiento en comunicación y vamos digamos dejando ahí esas pildoritas de tal y cual no sé qué. Es decir que sí, eso ha sido uno de los elementos yo creo más interesantes de, del colectivo. Yo, fíjate, yo te diría que más que... porque esta gente es profesorado, pero también es movimiento social. ¿no? Eh, Consejo Educativo, al fin y al cabo, es una, una organización de profesorado alternativa en el sentido de que quiere cambiar el mundo, transformar el mundo. Pues yo creo que, que lo que sería esencial es eh, aprender estrategia comunicativa eh, por parte de casi todos los movimientos sociales. Esa ciudadanía organizada, que puede ser hasta una comunidad de vecinos, pero que necesita aprender estrategia comunicativa porque hoy, sin eso, es que no te puedes mover en, en un escenario comunicativo como el actual. Pues no tienes nada que hacer, es que absolutamente nada que hacer. Con el nivel que hay de otros agentes, como las empresas, es que te come los mocos. Entonces, claro, llegan los movimientos sociales, se desesperan porque no ven resultados, porque no vienen los, los periodistas, porque no vienen las teles a grabar lo que tú haces porque, claro, es que no, te mueves en otro ámbito. Bueno, pues los materiales, ahora mismo estamos reconstruyendo la página web porque, entre otras cosas, nos eh, tuvimos un ataque hacker hace, hace un tiempo y, entonces, hemos estado pensando también un poco cómo rehacer la web. ¿no? Nosotros tenemos 5.000 artículos de fondo, eh, pero realmente algunos de ellos han quedado muy muy trasnochados entonces en realidad todo este nos ha servido un poco para repensar si vale la pena eh, guardar todo ese material o en realidad seleccionar y quedarnos con cosas que nos interesan o incluso con materiales ya medio hechos porque tenemos muy, pues eso publicaciones nuestro fondo de, de carteles de contrapublicidad cosas así y en eso estamos realmente. Estamos pensando un poco cómo redimensionar la web. Entonces la web está inhabilitada de momento hasta que, que le demos la última vuelta. Pero eh, efectivamente la mayor parte de los materiales, bueno, la mayor parte, todos los materiales que se han hecho están en PDF. ¿no? Por ejemplo, los libros que hemos sacado, los informes, tenemos un informe sobre publicidad machista. Eh, el cederrón didáctico, que es una cosa que hicimos, que era un, era un CD. Y por eso se llama CD Rondiático, pero ahora ya, claro, no tiene tanto sentido. Eh, es una especie de recopilación de recursos educativos sobre consumo, comunicación y, y nos lo pedían mucho. Hicimos una tirada muy grande de CDs y se la regalábamos al profesorado. ¿Qué pasa? Que ahora se ha quedado un poco también obsoleto porque esos materiales tienen, pues, igual 10 años o algo menos, pero entonces ha pasado muchas cosas, tal. Ya no, entonces habría que, re, que rehacerlos y es mucho trabajo porque es mucho material. ¿no? Entonces, bueno, pues como que estamos intentando ver qué podemos mantener y seguir ofreciendo porque sigue vigente y qué no. ¿no? Pero sí, en la, en, en, en la web lo que hay es un enlace a, por ejemplo, un almacén donde están todos los carteles, que los carteles son casi 500 en PDF que se pueden imprimir la gente sigue haciéndose exposiciones con ellos, se los imprime y tal, eh, y el resto de materiales en PDF, que es yo creo de lo más interesante. Porque ya digo que artículos, claro, muchas veces pensamos, joder, es que un artículo del año, yo qué sé, ¿sabes? 2008, pues está bien, pero dice cosas que se han quedado un poco añejas, ¿no? Entonces, eso es muy típico. Eh, dices, igual esto ya no tiene tanta utilidad. Fíjate, yo creo que, que la ley Mordaza eh, es una ley como muy orientada a digamos, silenciar un poco los movimientos sociales en sus formas más tradicionales, no tanto eh, quizás en lo que nos respecta a nosotros en otras formas de, de comunicación. Por ejemplo, creo que es más dañina para un, para un colectivo contrapublicitario la ley de propiedad intelectual, por ponerte un ejemplo, pues porque prácticamente no te deja tocar nada, es decir, eh, Nike quiere que tú estés todo el día llevando cositas, de, o te tatúes el logo de Nike, y ahí no hay ningún problema, Nike no dice nada si tú te tatúas el logo, el logo de Nike, pero si yo cojo el logo de Nike y lo rompo, mmm, eso ya eh, es, mmm, vamos, hay una denuncia detrás, etc. ¿no? Eso demuestra muy bien que, que la ley de propiedad intelectual pone un poco la justificación de defender a, a las empresas y a los propietarios, etcétera, eh, impide, por ejemplo, que haya una verdadera crítica en el mundo de la imagen. Que esto, que esto sí que va un poco en la línea de lo que estábamos hablando antes. Es decir, puede haber una crítica en texto, yo puedo escribir y, y denunciar a, a Nike, pero no puedo expresarlo, que es muy interesante. ¿eh? No puedo expresarlo. Eh, con un acto tan tonto como romper un logo, no puedo expresarlo. Esto es, esto es interesante. Entonces, la, la ley de propiedad intelectual está muy en la línea esa de, de proteger los imaginarios sociales. ¿vale? Esto es, mientras que la ley Mordaza eh, va orientada a no podéis manifestaros, no podéis protestar aquí, no podéis hacer una concentración, no podéis no sé qué, se os tiene que poder identificar en cualquier momento, etc. Es decir, que está muy orientada a las formas clásicas de protesta. Es verdad que, algún, que afecta a otras cosas, pero está como más orientada a eso. Y no ha sido nunca nuestro gran problema. Nuestro gran problema ha sido, eh, el, el, digamos, la protección que existe a, a las grandes empresas. Vamos, en el caso de la ley de propiedad intelectual eh, es, está claramente armada para eh, evitar eh, justamente expresiones contraculturales. Bueno, pues muchas veces con dialéctica, eh, eh, pero vamos, hemos tenido problemas, te cuento uno, para que veas, por ejemplo, de hecho hemos escrito un texto ahora para, para un libro eh, eh, británico sobre este tema, porque nos pidieron que explicáramos nuestra experiencia con, con el tema de la ley y tal, ¿no? y es una cosa que suele surgir en las, los talleres que hacemos y tal, eh, suele ser una pregunta habitual, eh, ¿os han denunciado alguna vez? tal y cual, no sé Primero es que si te fijas nosotros casi toda la contrapublicidad que hemos hecho evita utilizar directamente logotipos tal. Eso ya fue una decisión para no tener problemas. Luego hicimos una caja de dinero, esto no lo he contado nunca. Eh, bueno, no lo he contado nunca. Quiero decir que no lo he dicho hasta ahora. Eh, eh, una caja de dinero para problemas legales, ¿no? Es decir, eh, todos poníamos una cantidad de dinero durante años, no mucho, obviamente, para que esa caja de dinero eh, estuviera ahí por si había algún problema legal para defendernos ¿no? una especie de pero luego realmente no lo hemos tenido que utilizar nunca y verás el caso que a mí me parece más paradigmático es eh, una vez que vemos un fotógrafo haciendo fotos de una exposición nuestra justamente creo que fue en biocultura entonces hizo fotos de la exposición que hacíamos de carteles en biocultura y bueno, ahí en ese momento pues no te extraña nada, obviamente, pues alguien que está haciendo fotos y ya está. Pero ese fotógrafo luego nos dimos cuenta que en realidad trabajaba para una empresa de almacén de fotografías, ¿vale? De las grandes. Nos escribe un, un eh, abogado de un buffet de abogados importante diciéndonos que eh, las fotos que estábamos usando en esa exposición eran de ellos, ¿de acuerdo? Eran de ese almacén de fotografías... Eh, que obviamente cobra por la fotografía, porque la han hecho fotógrafos, etcétera, y nosotros ahí no nos quejamos para nada, es de decir, que, que comprendemos que un fotógrafo ha hecho una fotografía, la vende y tal. Pero es que lo increíble, lo increíble, era que había una fotografía, no se me olvida, que nosotros utilizábamos un cartel donde poníamos la Torre Eiffel. Entonces decían que la foto de la Torre Eiffel era de un fotógrafo suyo, cosa imposible de demostrar, quiero decir, hay cientos de miles de fotos de la Torre Eiffel, tomadas desde todas las posiciones que te puedas imaginar. Y era una foto normal de la Torre Eiffel, no era, una, no era una foto hecha desde, yo que sé, desde abajo, que dices, única. No, era una, torre, una foto normal de la Torre Eiffel. Entonces, claro, eso era indignante. Es decir, nos estaban pidiendo, además, bastante dinero por cada foto. Eh, entonces, llegamos a un pacto y le dijimos, mira en dos fotos que tenían razón, que las habíamos cogido de Internet y que probablemente tenían un autor y que tenían tal y cual, no sé qué... Eh, dijimos que tenían razón, que esas fotos las habíamos cogido de Internet sin mirar. Eh, las eliminamos y las sustituimos por otras, de, de libres. A partir de entonces, tomamos la decisión de nunca más usar fotografías en Internet, sino hacerlas nosotros y nosotras, o eh, utilizar almacenes eh, de libres, de fotografía libre. Y entonces las sustituimos y, y no hubo ningún problema. Y en la, en la de la Torre Eiffel nos negamos directamente. Dijimos que, que eso era indignante, vamos, que sacaran dinero. De, de fotografías que obviamente eran de, de dominio público, eh, nos parecía indignante. Entonces, eh, bueno, pues con ese trato, digamos, eh, lo resolvimos. En este libro que te cuento británico eh, nos dijeron, oye, podéis escribir vuestra experiencia, y, yo, y nuestra experiencia es, entre comillas, positiva, porque no hemos tenido ningún problema grave. Es verdad que siempre hemos intentado, ¿sabes por qué? Por miedo a, eh, a tener problemas para ecologistas en nación es decir, al fin y al cabo nosotros no, es, no existimos como entidad, pero detrás está ecologistas de nación. Y nos parecía que era eh, digamos fácil ¿no? entrar en un problema, tener un problema y luego eh, escurrir el bulto y dejárselo a ecologistas. Entonces siempre hemos pensado, bueno, hay que ser responsables con esto y no tener demasiados problemas y tal y cual. Y gestionarlos autónomamente. Y por eso no hemos tenido casi, casi historias. Pero sí que es verdad que las que has tenido son muy significativas como para hablar de ellas y explicar qué hay detrás. ¿no? Y que la gente se cree que tú puedes coger un logo y hacer con él lo que quieras. Es que no es tan fácil. Fíjate, te diría que es político en, en el propio planteamiento de, de cómo entender el consumo. Es decir, hoy en día... Eh, con ecoembes, etcétera, hablar de reciclaje, etcétera, pues es muy fácil, porque el reciclaje es, incluso da dinero, ¿no? Hemos llegado ya a una situación donde antes el reciclar era como algo innovador y ahora reciclar, pues es hasta, hay un lobby del reciclaje que quiere que reciclemos mucho, pero que consumamos mucho más y que estemos todo el rato consumiendo y reciclando, eh, así, como si esto fuera ilimitado. Y claro, nuestra propuesta es mucho más radical en el sentido de decir no, es que sin reducción eh, no vamos a ningún lado. Entonces, por mucha eficiencia tecnológica, que es lo que nos venden mucho, que haya, ¿no? es que ahora con los nuevos materiales, con la nueva energía ya, pero es, que es imposible. O sea, 7.000 millones de personas consumiendo a este ritmo, eh, ya puede ser todo lo eficiente que quieras, que termina el cambio climático está aquí. Bueno, pues estamos en esa situación. ¿no? Es decir, el cambio climático es realmente el, el gran problema. Eh, porque podrías decir, falta de recursos, pero ¿falta de recursos en qué sentido? No, no es una falta de recursos, el problema es que el si seguimos consumiendo a este ritmo, pues eh, no solo vamos a, a, a terminar con todos los recursos, sino que realmente vamos a hacer que el cambio climático eh, haga invivible este planeta en, en, en unas cuantas décadas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, nuestra, siempre nosotros eh, hemos un poco optado por, por intentar defender un modelo de consumo que dé la vuelta a los valores actuales frente al consumo eh, inconsciente que hay, pues un consumo consciente, la búsqueda de la reducción... Pero también muchas veces son valores que, que son difíciles de explicar y que hacen falta teorizar. Por ejemplo, la lentitud frente a la rapidez. ¿no? O sea, vivimos en un mundo de personas que quieren moverse a toda velocidad para llegar rápidamente a sitios, a veces incluso para estar todo el día trabajando, media hora más y entonces para tener esa velocidad y ese ritmo alocado y, y luego con ansiedades porque obviamente ese estilo de vida nos da ansiedades, pues claro, eh, al final terminamos eh, teniendo eh, digamos, uno, un, un estilo de vida que es una, una rueda de infelicidad, ¿no? una especie de pescadilla que se muerde la cola, etcétera. Y, to y en todos esos mecanismos de en medio está el confort, todo lo quiero hacer con confort, y más rápido, más confortable, más tal, más no sé qué. Claro, cuando empiezas a coger esos valores y le das la vuelta, te das cuenta que lo que ha funcionado hasta ahora, y por eso hemos llegado hasta aquí, es todo lo contrario. La lentitud de los procesos, entender los procesos naturales, comprender tu, tu entorno, ¿no? eh, comprender, tener tiempo para reflexionar sobre tu propia vida, sobre las etapas que pasas de tu vida, ser feliz con los demás... Todos las estudios que estamos haciendo sobre el consumo y la felicidad... ¿Quién es, quién es la responsable de la felicidad? Coca-Cola. Eh, o sea, nosotros le preguntamos a, a los alumnos de secundaria eh, de quién depende la felicidad y te dicen directamente Coca-Cola, porque asocian la felicidad a Coca-Cola. Pero claro, Coca-Cola es un refresco. Entonces, que el producto más importante del mundo, más conocido, sea un refresco, que es algo totalmente prescindible, no es agua, no es eh, carne, no es tal... Ya dice mucho de la, del modelo de consumo que tenemos. ¿no? Entonces, darle la vuelta a todo eso es darle la vuelta a un montón de, de cosas que tenemos en la cabeza y que es muy difícil de, de eliminar. ¿no? Es decir, los ritmos, la velocidad, eh, la productividad. O, ayer también venía una, una, una entrevista a una, a una intelectual, una investigadora que, que reflexiona sobre lo productivo y lo productivo. O sea, en una, una sociedad que no se puede permitir hacer nada improductivo. Y claro. Eh, eso es una locura antes no se entendía así la vida tú hacías algo no productivo en un momento dado y se entendía que eso era bueno ahora todo tiene que ser productivo y todo tiene que ser. entonces bueno pues es un poco poner en, en tela de juicio cómo vivimos no y eso es lo que digo que duele no porque de alguna manera nos han prometido que el confort tecnológico más tecnología va a ser lo, eh, lo que nos va a salvar las vidas, en, en el sentido de hacernos felices, pero además nos va a permitir evitar ciertos problemillas como el cambio climático. Y ahora ya sabemos que, que, no, que no es así, que esto no va a dar por ahí. Entonces, bueno, pues el, eh, claro que es política. Es decir, eh, nosotros siempre hemos comunicado intentando hacer política en el sentido de, de una transformación social eh, que no es... Mm, alumbrar a la gente, ni nada de eso, es sencillamente reconocer los límites de, de lo que tenemos delante. Es más, es, es algo tan primario como intentar reconocer los límites de nuestra sociedad. Para empezar, los, los propios temas han cambiado. ¿No? Entonces, yo también, como creo como toda persona que, que ha participado en los activismos varios, ha ido cambiando según eh, el tiempo, te ha ido ofreciendo unas cosas u otras. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ahora hablaré del 15 ¿no? porque es otra historia, pero eh, en lo, en, vamos a poner que en mis 20 años un poco de, de activismos, pues. Eh, en principio yo eh, lo que más me ilusionaba eran temas, por ejemplo, como la defensa de los derechos de los animales, por ejemplo, que es verdad, eh, porque al principio era una cosa que me, que me ilusionaba y tal, y poco a poco vas transitando a otras temáticas y vas entendiendo otras cosas y aprendiendo muchas cosas, con lo cual en realidad no es un activismo que puedas decir eh, estático, ¿no? tú vas movilizándote por temáticas que cada vez te importan más en cada momento. ¿no? Ahora, por ejemplo, pues podría ser el cambio climático, podría ser temáticas de consumo, tal. pero, por ejemplo, hay cosas más pasionales, a mí, la bicicleta, por ejemplo, el transporte. ¿Pero por qué? Pues porque es verdad, porque yo me, me gusta mucho la bicicleta y viajo en bicicleta todo el rollo. Quiero decir que también tiene que ver con que los activismos también son, no pueden ser siempre una cosa etérea. Eh, tienen que ser cosas también que se conecten con tu vida y con tus deseos y con tus anhelos y con tus cosas. Entonces, yo creo que, que en el activismo, eh, a mí lo que me mantiene siempre es que luego vas encontrando cosas que, que conectan con tu vida y con tu día a día también. ¿no? Por ejemplo, software libre, por poner un ejemplo. Pues en los últimos años ha sido uno de mis principales focos ¿no? de activismo, el software libre. Y he hecho cursos y he hecho muchas historias y tal, he hecho todo lo que he podido dentro de mi mano con este tema. ¿no? Y, pero es que tiene que ver con mi trabajo también, porque yo uso herramientas de software libre para trabajar, etc. Si no tuviera que ver conmigo y con lo que yo hago, pues es muy difícil ¿no? que al final tengas la ilusión de seguir luchando por esas cosas. Con lo cual en realidad creo que no es... El truco muchas veces es seguir conectado a estas cosas y que te ilusionen las cosas de tu propia vida, etc. ¿no? Y, y luego ha habido momentos que yo creo que han sido muy importantes para cualquier persona que tú en los años 90 empiezas a tener un activismo de ecologistas de nación o de lo que sea, pero claro, eh, pierdes un poco a veces la ilusión eh, en cuanto a la capacidad de cambiar cosas a nivel global. ¿no? Y justamente a veces hay pequeños momentos que te devuelven cierto optimismo como el 15M. ¿no? Es decir, el 15M para mí supuso un ejemplo de, de una prueba de que a veces, cuando menos te lo esperas, puede haber eh, se conectan diferentes cosas que, que están por ahí, perdidas, y, y ves la posibilidad de cambios importantes. ¿no? Todavía está por ver qué supuso el 15M, que es interesante, ¿no? pero a mí me demostró que... porque yo nunca imaginé que iba a haber algo parecido a eso. Entonces, fíjate, ¿no? desde, tú dices, yo he trabajado temas de antiglobalización en, en ecologistas de nación muchos años y antiglobalizaciones básicamente están en contra de todo, toda la estructura a nivel global. Y dices, no vamos a cambiar nunca nada. ¿No? Pero luego ocurre que 15M, que tampoco es que haya cambiado el mundo, pero, pero cambia cosas y dices ah, pues a lo mejor sí se pueden cambiar cosas. ¿no? Entonces eh, te devuelve cierto optimismo. Cada cierto tiempo está bien tener cierto optimismo. Yo creo que crecer es seguir, poder seguir funcionando. Eh, aclimatándose de forma dinámica a los tiempos que corren, de verdad yo creo que, por ejemplo eh, mucha gente me dice no, claro, es que consume hasta morir eh, fue un proyecto que estuvo muy bien porque fue crítico, tal y cual no sé qué. a mí me gustaría que siguiera existiendo ofreciendo otras cosas ¿no? que fuera capaz de tener otros discursos distintos y de ofrecer otras soluciones distintas porque ahora se requieren otras cosas. ¿no? Entonces, eh, esa es mi mayor ilusión. Yo creo que crecer en realidad en este caso es ser capaz de cambiar ¿no? y de decir, bueno, pues esto ya se ha hecho y ahora son otras cosas. Y, y bueno, tienes el mismo nombre, pero ¿qué más da? ¿no? Llega un momento en que da igual que se llame Consumas y que se llame otra cosa. Lo importante es que sigan existiendo esas, esos mismos mimbres de, de los que apareció el proyecto, se sigan configurando en otras cosas.